¿Qué pasó, mi gente? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Ya depende de en qué momento del día estoy tiene esto. Pero bueno, hoy venimos con un nuevo juego al canal llamado. Podría ser? Ya deberían saber qué juego es. Obviamente es Garris Mod, ¿Cómo no se les ocurrió? Bueno, el punto es que andan encontrando un Slayer. Así que vamos a hacer ghost. Sí, qué horrible. Vamos a hacer ghost en vez de los Así que, podemos comenzar, no? Los objetivos de este video... ...va a ser probar cosas. Muy extraño, ¿no? Como... como para que sea... ...un video al canal. Porque aquí siempre hacemos cosas... ...por el normal. Pero aquí simplemente... probar cosas. Que por cierto... Tengo este mod de parkour, que muchos youtubers usan en sus en videos, Tenex Mods, pero bueno, pues está chido, está chido, y lo vamos a usar, a ¿para qué? Porque, para quienes no lo conozcan, este mod te permite trepar, escalar, eh, romper puertas, correr por paredes, básicamente es más divertido que esto. ¿Me entiendes, no? ¿Sí te Vamos a usar este mod para escapar de NextBot. Por ejemplo, tengo aquí el... vete ¿Qué me delgado López, está, güey? ¿Qué está, güey? está, ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, tengo un juego. No, no, no. un loco de 18 años Ya lo pude borrar. Pero por qué se ha un de 18 años mejor vamos a ocupar a Bunga. Bueno, a ver a Bunga. Ok, esto es divertido. Ok. ¿Por qué me cambié el skin de repente? porque hubo un...? ¡Virr! Yo quiero al Ghost, wey Espérate Espérate, espérate Déjame ver Déjame ver... Déjame ver... ¿Pero qué mierda? ¿Cuándo cambié de skin? ¿Pero qué mierda es esto? A ver... ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda? ¿Qué mierda es esta skin? A ver, regresa. Regresame a mi post. Mi no, me voy a tener que esperar. Bueno, pues vamos a tocar a Bunga. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ni Hola, Bunga. ¿Cómo estás? Ok, creo que... Pendejo? ¿O qué? Me agarro mi infarto. Me agarro mi infarto. ¿Sí? Ah, ok, ya regresé al ghost. Ya regresé al ghost. ¡Córrele, güey! No mames. No, no, no, no, Quítate. Vamos a ahí, ahí, ahí, ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí el, está ahí el obunga. ¡No! Mejor vamos a sacar armas. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, Rápido, arma. de que antes de que antes de que llegue. mira, El El su mira, mira, mira, mira, lo mira, mira, mira, Me mira, matar? a mira, a mira, Ah, perro está allá? ¿Por qué? ¿Por qué está allá? ¡Córrele, correle, correle, correle! ¡Uy! ¡Uy! uy está el perro? ¡Hola! ¿O un... ¡Obo un gaso! que un gaso! ¿O un ¡No ¿Es que le puede poder, ¿mo? Diga, venga, se caminan en el mundo de partida. Tito, tantito, Voy a colocar la cámara. A ver, lo voy a colocar acá. Shit. Oh, shit. Holy. ¿Cómo le <tose> escribí? A ver. Una mejor arma, mijo. Ahora que peté mi Garris Mod de mod mi Garris Mod de garris mod. De este juego se ha hecho para morir hasta que te lo O también para. Sí. y reparte los huesos en la vida real. Así que, como ves, tenemos alguna, un arma, y qué vamos a hacer. Ah, no sirve. También tengo estas armas. Como les decía. También tengo estas armas que son muy bonitas. Oh shit, oh, me está bien peleando. No. Muérate, güey. ¿Cuántas olas? No, no le hago nada. No le hago nada. A ver. Pero vemos con.. Esto aquí. Armas de Dios. Ok, tampoco son efectivas. Rápido, rápido, rápido. Un arma, un arma, la que sea, la que sea. No me asuste, no me asuste, no me dio no, no miedo. ¡No! Ah. Rápido antes de que llegue. No sé qué arma me acabo de sacar de las cosas que tengo aquí guardadas, pero bueno. Bueno, ahora que hemos visto Bunga. Creo que es hora de ver a otro nextbot. Te presento. Oh. No mames, eso soy yo. ¿Me a matar? Eso es lo que voy a hacer. Un arma. Tengo los soldados de deporte con armas retro. En uno de... A ver. balas! A... No sirve. Ah, ok. Mmm... Está, ya con eso Bueno, pues como les digo, tenemos esta arma que está un poquito agudeada. Que bueno, no quiero no quiero tocarla mucho por el hecho de que... No, mames ¿qué es esto? ¿Qué es esto? de esto no se puede usar. Pero hay otras que sí se pueden usar, como por ejemplo esta. yo no he probado ahora que lo pienso. Así que la vamos a probar. Por cierto, tengo unas armas que son bien customizables, que son estas. Yo tengo la n 7 la puedo agarrar, ok. La puedo agarrar, la puedo preparar. Pero si yo le doy a la C, tenemos esto: que es un menú de personalización para crear al arma más chida del universo. O sea, yo le puedo ir poniendo todos los artesanales que quieras: una culata, un cargador más grande, munición más penetrante un perk y como si fuera poco me puedo poner esto y una skin de todas estas es chida, ¿no? oh. y ahí tenemos a mi a mí, a mí me a mi a mi me pese a otra arma. a mi a pasamos a otra arma. El Ok, esta da en... Si sí, la otra daba lajes, parece que estas armas tienen sí, un problema y es que queda mucho laje. Así que, regresamos a las armas vanilla. Estas son para las luces. Vamos a un arma de estas. Vamos a customizar Vamos a las luces. Bueno. Pues el momento que todos esperaban para terminar este video Este inútil video, pero que sirve como una presentación para Gary's Mod Lo... el momento que todos esperaban Vamos a... vamos a escapar de tres abongas en este laberinto Parte 1 Me pregunto dónde están Oh shit Oh god, they meet some Ah bueno, Pues podría trolear aquí y ya misión cumplida Pero como me quiero complicar la vida Pero, como me quiero complicar la vida, lo puse acá, y ahora... ¡Me están siguiendo! Ok, eso no, eso no salió bien. No, espérate, espérate. Obunga, obunga. ¡Dame tiempo! Dame tiempo de, si... de siquiera activar mi cerebro. A ver, güey. No, no, ya me están siguiendo, ya me están siguiendo. Verga. ¡Trampita! ¡Trampita! ¡Trampita! ¿Trampita? Por aquí no es, por aquí no es. ¿Dónde es? Es aquí, es aquí. Que este mapa me lo sé muy bien. Si ¿Sí güey. No, llevámonos, llevámonos. ¡Oh, li... Muy cerca. Pero a mí no me van a atrapar mientras yo sea ágil. Uy. no me está siguiendo, me estoy siguiendo, bungala, me estoy siguiendo, bunga, aban, correle, correle, correle, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit. correle, correle, correle, correle, correle, Recirca, mi Rápido. No. No, no, no, no, no. ¡Me cato prima! Ok, eso no funcionó. ¡No! Pero por esto no tengo ningún arma que los pueda matar, así que... ¡Correr! ¡Mira! Nada más este... este parkour de los... ¡Oy! ¿Cómo? ¿Cómo no...? Hay no va un poco no, no me asusté no, ya, ya no es tan divertido cuando te comienzan a matar Y matar y matar Así que bueno, si quieren que pruebe Otro mod, nextbot o lo que sea En este juego horrible Díganme, háganmelo saber en los comentarios Y puede Que lea sus comentarios, que por cierto Leo los comentarios, no sé, los pocos comentarios los juegos, Y aprecio mucho los comentarios que hay. Y posiblemente pruebe, pruebe ese mod, Nextbot, o quién sabe cómo lo llame. En este juego. Así que sin nada más que decir. Espérate, déjame hacer una ahí. Voy a hacer una otra. Así que sin nada más que decir. Suscríbete por favor al canal. bye, -bye.